Muy buenas noches, mis queridos amigos. Qué gusto tenerlos nuevamente esta noche en nuestro programa Comenzando la Semana, Conversando Contigo. Pues, como siempre, es un privilegio para nosotros poder ser parte de este proceso pedagógico orientador que realizamos todos los demócratas, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todas las semanas a las nueve de la noche a través de este programa Conversando Contigo. Hacemos nuestro espacio, un lugar porque creemos que nosotros tenemos una labor que realizar, y esta labor nosotros la hacemos de todo nuestro corazón, con un corazón abierto, tratando de expresar y enseñar a nuestros conciudadanos la realidad que nosotros vivimos en nuestro querido Perú, y por supuesto, cómo podemos evitar que aquellas cosas que no conocemos afecten muchas veces nuestras decisiones, ya sean políticas, personales o familiares, ...que sin duda es importante tomar en cuenta para el avance de nuestros proyectos y negocios o nuestra vida común, social, dentro de nuestras comunidades. Como siempre, eh, cada noche que tenemos el programa invitamos a un personaje. Tenemos aquí a, nuevamente a Renato Villena con nosotros desde la ciudad del Cusco, la ciudad imperial donde normalmente los millones de personas que visitan nuestro país pasan por el gran Machu Picchu y pueden ver las grandezas que nuestros incas dejaron. Cusco es uno de los lugares más hermosos del mundo, como decimos, el ombligo del mundo. Está con otro renato Villena, un hombre dedicado a las bienes raíces, a la construcción y también al turismo y conoce muy bien de este tema. Pero dentro de, las, de los conocimientos que él ha adquirido a través del tiempo, es también el concepto de la minería. Hoy vamos a tratar acerca de la minería y sus efectos eh, posibles, potenciales, positivos o negativos en la economía de nuestro país. Adelante, tu saludo, mi querido Carlos, Renato, Villena, para nuestra audiencia esta noche. Adelante. Gracias, Boris, gracias. Muy buenas noches con todos. y Es un placer siempre contribuir con... Este, esta forma tuya de colaborar y difundir la, la verdad sobre la coyuntura actual. Bueno, en este tema de la minería, yo debido a mi profesión que es administrador de empresas y a la maestría que estoy terminando, es importante enfocar en contexto una perspectiva, de, una perspectiva más técnica y una perspectiva que hace falta mucho en este, en este sector que es la gestión de la, del alcance de los proyectos. Primeramente quisiera enfocar para todos los que nos están escuchando que eh, la minería nos aporta bastante desde en estos últimos tiempos. y Quisiera también desmentir de manera directa falacias que dan eh, por quizás populismos o por ganar votos o o por desconocimiento de los gobiernos actuales donde dicen que la minería solo aporta el 30% y el 70% se lleva el, el empresario que, que invierte en este sector. Eh, realmente, si es que uno suma así, concienzudamente, de acuerdo a un estudio que ha he hecho el OCDE, que es el Organismo para la Cooperación de Desarrollo Económico, la minería paga alrededor de un 47%. Esto se divide en, en, en, principalmente en el impuesto a la renta, que viene a ser el 29.5%. Este impuesto a la renta, dentro de, de la, de, eh, de, del estudio que se ha hecho de los impuestos corporativos a nivel internacional, es un, puesto, es, es un impuesto bastante bastante generoso para nuestro país o como muchos dicen para los, los ciudadanos o el pueblo, como quien dice. Si se hace una comparación con los impuestos corporativos que se pagan, a diferencia de otros países, estamos liderando. Podemos ver en Chile, de acuerdo al diario gestión de la fuente del OCDE, como les dije, eh, Chile está con un 10%. Y Irlanda con un 12%, Canadá está con un 15%, Alemania con un 15.8%. Nosotros pagamos un 29.5%, que esto esto representa un buen ingreso para para el presupuesto nacional de nuestro país. Además de eso, los impuestos que tiene la minería son impuestos este directos eh, como el impuesto que se dan con regalías, eh, canon sobre canon, aparte también la minería, por otro lado, genera ingresos cuando se emiten por organismos reguladores sanciones, ya sea por Oxinermín, por temas ambientales o también por temas laborales como la Sunafil, que son ingresos también que muchas veces no cuentan, fuera de los 47%. Ahora, el restante... Eh, no solo se va al, se, a, a las utilidades que se distribuyen los accionistas, una parte de restante de esas utilidades se va a la reinversión, que, se tiene que, que es, es el flujo económico que muchas veces los populistas de izquierda, que yo no los llamo tanto de izquierda que son más uh, estatistas, no, no, con, no, coincide, no, no, no conciben su... En su, en su mente que eh, la utilidad parte de una producción y la producción parte de una inversión. En el sector minero la inversión es en la exploración, aparte de, los, de la inversión en recursos tecnológicos, en maquinarias, en personal. Eh, esta inversión parte de, del empresario y cuando mal eh, hacen un populismo de decir que el, el Estado, en otras palabras, los políticos se pueden encargar de la administración de este sector, con amenazas que ya hemos visto en otro sector del gasífero están cometiendo un grave error, porque no consideran que esa inversión ya no va a salir de, de, de un empresario, de un empresario privado, sino va a salir directamente de los impuestos del fondo público que se recaudan con impuestos de la gente. Ya vemos que Castillo ha querido ahora un 10% al tema de, de la educación y no sustentaba los otros, la, la, las otras salidas del presupuesto porque se necesita más inversión justamente para recaudar más impuestos. En el sentido de la minería ha sido un poco golpeada o un poco ha sido un poco menospreciada en, en, el, en el sentido de que afecta a los intereses del pueblo, porque no hay una perspectiva técnica. ¿A qué me refiero? Eh, en gestión de proyectos hay una parte muy importante que se llama la gestión del alcance del proyecto. En esta gestión se, se tabulan dos factores importantes. El primer factor son los intervinientes del proyecto que le dicen, bueno, en el libro, como todo está tan, tan de moda llamarlo en inglés, los stakeholders, que son los intervinientes. Todos estos intervinientes son los que reciben el impacto de este proyecto y no lo tabulan con el verdadero alcance del proyecto. Hay, hay una parte muy importante que deben analizar los que están en la gestión pública, que es el. Y app que es el enunciado del alcance, antes de hacer el proyecto tienen que determinar de manera correcta el enunciado del proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Determinar qué son los entregables o cuál es el producto final y a quién va dirigido. En el caso de la minería, eh, ya que es un, un bien que es de, de todos, porque el subsuelo no se titula, eh, el pueblo también es... Tiene que recibir algún tipo de entregable o algún tipo de beneficio, utilidad. Y no solo la parte de, de la utilidad del inversionista que le dicen sponsor en, en el sistema, el inversionista, accionista. Y tiene, tiene que haber para esto una limitación del proyecto. ¿Qué quiere decir? Limitar quiénes son los stakeholders que salen beneficiados. En este caso quiénes son los intervinientes que salen directamente beneficiados y limitar quiénes ingresan si solo son los accionistas, los pueblos, la, la coyuntura social que esté interviniendo en esta extracción de este, de este mineral. Entonces, es ahí yo creo el kit de, de la problemática de la minería, que no tabulan de manera técnica el alcance del proyecto. Cuando gestionan el proyecto... Simplemente establecen requisitos, que son requisitos ambientales, requisitos tributarios. Y, y por ahí, porque es una, una, una, un punto que aporta increíblemente bien al, al fondo público, es donde más eh, los populistas eh, eh, fraccionan o dividen al pueblo, acusando al empresario, que es el... el el malo de la película, el, el destructor de la naturaleza, cuando la función del empresario realmente es cumplir con entregar los, los productos o, o llegar a la producción de acuerdo a lo establecido. El que tiene que controlar, el que tiene que verificar, supervisar y, y, y lograr que este sector brinde los beneficios para el ciudadano, para el poblador. Es el político. El político tiene la plena responsabilidad cuando no hay las medidas ambientales, las medidas, las medidas o, o las restricciones que se deben cumplir en este, en este rubro. Ahora, eh, dentro de, de este rubro, como bien lo dije al inicio, eh, los aportes mineros eh, eh, son, son cuantiosos. Que, que, que se distribuyen a través del canon, sobre canon, regalías. Aparte de una parte social, que es en el empleo, una de las de los impuestos o condiciones que se le da a la minería es repartir más o menos un 8 ciento de sus regalías dentro de los trabajadores. Por eso dentro de yo, yo he trabajado hace como unos seis años en, en una minera y, y, y es uno de los rubros mejores pagados, justamente porque cumple regulaciones muy estrictas, inclusive para los, como empleadores, para los trabajadores, tienen que repartir regalías anuales. Y esto es, es algo que no lo enfocan de manera directa o no lo enfocan de manera abierta a los políticos. Simplemente usan este sector de una manera muy injusta o, muy, o con falacias muy, muy absurdas, como que solo pagan el 30% y el 70% se la llevan, como lo dicen sin usar bien el, el género en sus oraciones, nuestro querido presidente, y, y no dicen la realidad. La minería paga un 47%. Además de eso, paga impuestos que, o, bueno, regulaciones o sanciones que se dan. Además de eso, con, contribuye directamente no solo al empleo, sino al desarrollo, al desarrollo del sector donde están. Ahora, si bien es cierto que hay mineras que no cumplen las, las normas ambientales, esto se debe a un bajo control de, de, los, de los políticos, que son nuestros representantes que deberían regular estas normas. Una, una, pregunta, una pregunta que yo te hago en este punto es justamente porque quisiera ahondar un poco este tema eh, que muchas veces la población no está informada, que el problema de la redistribución de la riqueza no necesariamente pasa por el hecho de que el Estado se olvide de las clases eh, sociales bajas o cosas por el estilo, sino porque el Estado a través de sus instituciones locales como municipalidades y regiones, normalmente confía de que estas instituciones están cumpliendo, uno, con el monitoreo que se requiere, dos, con los sistemas de, de, de, de fiscalización que son propios de la obra del Estado en el campo local y también en el desarrollo de proyectos. Muchos, muchas zonas donde yo he visitado, por ejemplo, como Camisea, donde esté el gas, He visto ciudades realmente empistadas, con escuelas de primera calidad, con salones de reuniones comunales impresionantes, con todo un sistema de salubridad. Este, yo he encontrado eso, ¿eh? a mí la gente cuando me dice, no, que los pueblos están abandonados. Yo te digo, he estado en Quiteni, y en lugares así, Charati, en Charati, en lugares profundamente de, de, de camisea. He estado en lugares, de unas tribus que no recuerdo sus nombres, incluso he trabajado con ellos durante semanas allí, y todos los lugares están realmente provistos de todas las necesidades que requieren esos pueblos. La pregunta que yo le hago a la gente es, ¿qué más quieren? ¿Quieren no trabajar? ¿Quieren que el Estado les dé todo el dinero para invertirlo en qué? Yo puedo hablar de algunas otras cosas que también que yo veo en esos lugares donde aparentemente existen ciertos beneficios económicos que dan las mineras o los centros de inversión de, de minería en nuestro país. Y puedo decir algunas cosas que que sin duda ya son perniciosas propias en, los, en este tipo de pueblos, pero no lo voy a mencionar hoy por respeto a, a los pueblos a quienes me invitaron y por supuesto eh, participé de, de resolución de conflictos y proyectos ahí Una pregunta importante es, tal vez una pregunta compuesta, una, creo que hay una ignorancia de parte del pueblo respecto a este tema que usted está mencionando, el porcentaje que se queda en el Perú, que las mineras dejan en el Perú de sus utilidades y también al mismo tiempo me parece que hay una mala intención de malinformar con el objetivo de conseguir de los que ignoran justamente un voto a favor de aquello que ellos mismos mienten a la comunidad para conseguir los votos o las, el apoyo que requieren eh, para poder hacer un gobierno o llegar al gobierno y no sé. Quiero pensar que tienen las buenas intenciones, pero llegando allí parece que el poder los corrompe y finalmente terminan siendo corruptos como cualquier otro que dice que no va para esos objetivos. Sí, eh, yo creo que hay una predisposición intencionada a generar esta, este rechazo a los empresarios de, la, de las minerías para ganar popularidad. Es crear un enemigo para ser el héroe. Yo creo que en esa dirección van los, los gobiernos populistas o estatistas. Parten de una falacia que es muy simple de, de desmentir, donde explican que vamos a recuperar las mineras o el gas o, o, o cualquier sector que esté siendo explotado por un privado para el pueblo. Pero el pueblo, y esto yo lo digo así directamente, no se da cuenta que no van a traer esos, esos recursos para el pueblo. Van a ser administrados por políticos. Los políticos, es, hay, una, hay una teoría de la imposibilidad de la gestión del Estado como empresa. El político jamás puede ser, así venga el, el más santo de todos, parte de una falacia muy grande. Un empresario... Siempre logra la utilidad porque es responsable de la inversión. ¿A qué me refiero eso? A esto. En una empresa nunca va, si, si hay un miembro, yo como era un, un administrador, hoy yo la gerencia de la administración en una empresa privada, si yo robo, inmediatamente me votan. Si yo hago una, un desperdicio de recursos, no hago un proceso adecuado de racionalización de estos, no me van a subir y a la siguiente no me contratan. Pero la imposibilidad de que el Estado sea empresario parte de ahí, de la inversión. La inversión no proviene del bolsillo del, empresario, del político, viene de los impuestos. Es como un dinero de todos y un dinero de nadie. Entonces, cuando esta inversión está, está, está distribuida de una forma irresponsable, eh, como lo que pasaba, por decir, acá en Cusco, en la empresa Nafer, que, la, que era por el Estado, ponían 10 funcionarios para cumplir la función de uno. Lo que pasa en muchos municipios o en el sector público también, hay un desperdicio grande, un despilfarro. En el, en el BIF, en el, en el banco, en el, en el BIF eh, mencionan también, aparte de ese desperdicio por mala gestión, eh, hay unas filtraciones que en realidad es, en otras palabras, corrupción. ¿Qué es, qué es esto? Que sobrevaloran los costos con mm. los contratistas. Entonces, la imposibilidad de que el Estado sea empresario, como tanto pregonaba Bellido, vamos a estatizar el gas, vamos", es, es, es una teoría que siempre se ha dado primero por, desde, desde la parte teórica y de la parte práctica con la experiencia qué es lo que ha pasado en Venezuela con el petróleo, lo que está pasando en Bolivia con su gas, hay una hay una época de apogeo siempre en estos gobiernos de izquierda o pero no es los... un apogeo basado en la en lo que está generando en ese momento, sino en el gasto del ahorro que habían obtenido antes de todo exactamente, meses, ¿no? exactamente eh, tanto odian al capitalismo que el capitalismo les ha proveído de fondos el circuito de, de una empresa o de la producción o de la utilidad es ahorro, inversión, producción, utilidad y reinversión. Es, es así como se va acumulando el ahorro. Pero en el una, cambio, noticia, una noticia justamente hace una semana atrás de que Bolivia no tenía dinero para reinvertir en las empresas donde había privatizado o había renegociado porque el dinero se lo había gastado, el dinero lo había malversado en otros, o posiblemente en corrupción, y finalmente no tenían el dinero suficiente para renovar sus equipos, porque la inversión de las compañías pues se ve reducida, también así como quieren renegociación, ya las otras compañías tampoco ponen tanto dinero para, para el tema de renovación de, de, de equipos y todo lo demás, que, que, que es, justamente es un asunto que, eh, que es urgente, porque si no, si no hay buenos equipos, no hay producción. Sí, es porque cuando el Estado se vuelve empresario, rompe el circuito de la, de la utilidad. No genera utilidad por su buena gestión, porque en principio los que dan la gestión son simplemente personas, ya sean capaces o no capaces, son personas allegadas al, al poder, personas de confianza. Basados en, mayoría, en, el, en los intereses políticos y no necesariamente altruistas de desarrollar un proyecto nacional, que tenga recursos, que tenga ganancias y que esas ganancias le sirvan al pueblo. Esa filosofía que ellos lo predican en sus campañas, cuando llegan a la, a la gestión, como no es su dinero, como no es su empresa, si se pierde, ¿qué importa? Pero si se gana, algo tiene que quedar en mi bolsillo. O sea, esa filosofía, todo el mundo la conoce. ¿no? Es, es, el, es el caso del... No hay capacidad de gestión, como lo que pasa en la minería, que el tip del asunto acá es que no determinan el alcance de cada proyecto minero los intervinientes. ¿qué es lo que pasa? es que las personas que llegan en el sector público son personas que han sido por un, por un margen político no de capacidad demostrada en el sector privado así se hace el mejor político, si demuestras capacidad te ascienden, si no demuestras te echan pero en el sector público la confianza es el único mérito. Y hay una frase, no sé dónde la escuché, el primer acto de corrupción es entrar a un cargo por oportunismo sin tener la capacidad para desarrollarlo con eficiencia. Correct. Entonces, este es un factor por, por el cual la, la, el sector público no puede ser empresario. Otro factor es que si es que despilfarran ese dinero, lo malutilizan sobrevalorando los recursos, o sea, yo sobrevaloro el costo del acero, sobrevaloro, han comprado, creo, computadoras por 5 mil dólares en el Congreso, sobrevalúan porque no les cuesta. Entonces, por ahí hay otra filtración. Por otro lado, la corrupción. Entonces, es la fórmula perfecta para que quiebre el, un, un sector un, como ha quebrado el, el sector del gas en Bolivia o, o, o, en, o en Venezuela el, el petróleo que... Hay un estudio donde dicen que por cada venezolano están parados en un millón de, de dólares de petróleo abajo, pero no tienen ya la, las fuentes para invertir en exploración porque han malgastado y han destruido el circuito de, de, de la empresa, que es generar utilidad a través de la producción, la inversión y el ahorro. Algunos eh, lugares aquí en Perú eh, se han declarado como no viables para la minería. Uno de ellos está, si no me equivoco, en Tía María, otro me parece que está en la zona sandinas, no recuerdo el nombre, este, y, el, y los de Cajamarca, ni hablar, tienen muchos años parados. Conversábamos con un colega, justamente amigo, escritor también, la semana pasada, y me decía que nomás el, el caso de Cajamarca, donde la izquierda ha dominado durante muchos años, este, está retrasado el desarrollo de esas comunidades. 100 años, mira, fue exageración o no sé, pero él dijo 100 años retrasado en carreteras, en renovación de, de, de proyectos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú el hecho de que este gobierno, por supuesto un gobierno ilegítimo que está ahora en, entre nosotros, pueda tener éxito yo sé la respuesta, pero la tengo que preguntar, porque de todas maneras eh, creo que la, los, los oyentes nos tienen que, nos tienen que escuchar. ¿Qué pueden garantizar los de este gobierno en el campo de la minería a los peruanos? Este gobierno en principio ha comenzado, desde, desde el inicio, ha comenzado muy mal, como ganó las elecciones, cómo se ha manejado en designación de sus ministros es como querer dañar adrede al pueblo nombrando personajes que son tan cuestionables y que generan tanta inestabilidad eh, este, en el, no solo en el sector minero este gobierno va, va a perjudicar totalmente eh, parte de, de, de, una, de una simple visión eh, este, este gobierno Dios no quiera que se aplique pero es lo más probable desde su estructura parte de una filosofía marxista-leninista. El marxismo y el leninismo eh, eh, ven como el foco del problema la desigualdad que parte por la propiedad privada. Muchas personas que son adeptos a la izquierda, yo también en mi juventud he sido un poco socialista y sé de, del marxismo o el leninismo, este, parten... Que la propiedad privada es la causante del problema de la desigualdad pero la propiedad privada en realidad es la principal garantía para atraer la inversión en la izquierda muchas veces te dicen que la propiedad privada solo es la tierra pero la propiedad privada es todo lo que cualquiera tiene o invierte, esa es la clave del asunto y genera recursos, y genera ganancias y genera un Exacto. movimiento económico decir incluso el talento mismo de la persona es parte de la propiedad privada porque el talento la bien marca. utilizado en el campo adecuado es el impulso de la economía ¿no? y el libre mercado. Entonces en este gobierno de facto ya parte muy mal China después de Mao ya valga, valga la situación que ha tenido China que han matado a 78 millones de personas intentando implantar el marxismo-leninismo después de Mao con Deng Xiaoping, han logrado atraer la, la, la inversión. Han reconocido en 2003, por ley, el derecho a la propiedad privada. La propiedad privada da garantías a cualquier empresario, no solo de afuera, sino de acá adentro, de que mi maquinaria, textil ya sea de gamarra, yo que puedo tener un tractor, hasta un remolque, Nadie me va a expropiar al estilo Chávez que salía a la calle, un acto de populismo, y decía, me expropia esta casita, ven esa casa de allá, me expropia esta casa. Es, no hay garantía de inversión. Entonces, sin, sin la protección del derecho a la propiedad privada, la inversión se espanta. Ese es el principal eh, eje que divide a un estatista de un mercantilista o de un liberal. Muchas veces en la izquierda lo maquillan bastante bien. La propiedad privada lo enfocan solo a la tierra o solo a los grandes empresarios. La propiedad privada es todo lo que hemos logrado y lo, las herramientas de ahorro que hemos tenido para seguir logrando. Entonces, de eso parte principalmente. Segundo, otro factor importante es la libertad de mercado. Pero muchos no, no, no conciben bien qué es la libertad de mercado. La libertad de mercado no solo es, es, es tener tratados bilaterales, sino dar libertad dentro del, del mercado interno a todos los empresarios. Es no hostigar con impuestos que sean impuestos selectivos o permisos. En, hay países que están desarrollados justamente porque dan vacaciones fiscales a los que están emprendiendo un negocio. Eso motiva la inversión. ¿Es Estados que Unidos pasa? te da tres años, por ejemplo, eh, no te puedes cerrar tu negocio y no te cobra, no te cobra ningún impuesto durante los tres primeros años. Esas son políticas. Eh, hay políticas de Estado que son favorables, que incentivan la inversión y políticas que retraen la inversión. Obviamente, si viene un ministro o un premier, premier y no no va con la intención de negociar y habla en redes en los medios de comunicación, que si es que no negocian conmigo, yo te voy a estatizar, te voy a quitar, o sea, está amenazando un cargo tan importante que tenga ese nivel de imprudencia, recae totalmente y retrae la inversión. Y cuando alguien quiere retraer la inversión, por obvias razones que quiere llevarse su inversión, tiene que comprar dólares. Y ahí, y ahí recae sobre el mercado monetario de la oferta y demanda. Entonces, es lógico que suba o baje el dólar por estas expresiones de un cargo tan importante. Pero lo más lamentable, lo más lamentable es que el presidente Castillo, si ahora se le puede llamar presidente porque es muy cuestionable cómo ha llegado, no haya pensado en eso al elegir a estas personas. O sea, ha, ha, ha servido más al partido político que tiene, a su líder que es Serrón, en vez de pensar en los que han votado por él. La, las clases más vulnerables son los más adeptos a Castillo. Y esas clases más vulnerables son las que justamente pagan más fuerte el tipo de cambio o la devaluación de nuestra moneda frente a otra. Porque esta devaluación recae en los insumos que se pagan en dólares, como el trigo, la soya en el aceite, o la gasolina, que es el principio... Sube la gasolina, sube todo, acá en Cusco, eh, los, los productos de primera necesidad, los productos de la costa que llegan acá se han, su, han subido un montón, porque el que termina pagando estos impuestos siempre va a ser el ciudadano. Menos favorecido, no Ajá. la persona que tiene menos, menos posibilidades de, de emprender, que depende del pequeño ingreso diario o del pequeño sueldo que recibe, en alguna empresa del Estado o, o alguna empresa privada. La verdad que la información que nos das, eh, Renato, es una información sumamente pedagógica que nos enseña a muchos a entender mejor dónde está el problema y no necesariamente en la extracción o en el porcentaje que estas compañías dejan como ganancias a nuestro país. Una de las cosas que vamos a ir eh, concluyendo, que es importante eh, también eh, explicar, ya lo has mencionado simplemente, eh, para poder puntualizar mejor es esta falta de información que la población tiene y, por supuesto, la falta de una intención mal, mal dirigida de parte de estos políticos que entran al Estado. No solamente son incapaces, sino también van con intenciones de corrupción y de sacar réditos para, sus propios, para su propio beneficio. Una de las cosas que quisiéramos al finalizar es que tú finalmente nos des un mensaje a la población para que ellos vean que realmente la información que les llega no necesariamente la tienen que creer porque la televisión o la radio o el periódico así lo informa, sino que ellos deben también hacer un pequeño esfuerzo adicional. Tu consejo, por favor, a nuestra audiencia y vamos terminando nuestro programa esta noche. Bueno, un consejo que les daría a mis paisanos, a mis huayquichas, como les digo aquí en Cusco, es que Vean, vean la historia tal cual como ha sido. Hay factores de medición que indican claramente cuál es la realidad de nuestro país. Las falacias que muchas veces proliferan, por más de que se repitan tantas veces, no se vuelven verdad. Y hay ejemplos históricos y hay ejemplos este, eh, científicos que avalan esto. Eh, son ejemplos empíricos ahora en la minería. Nosotros como Cusco, principalmente Ancash, luego la libertad, Cusco, Ica, Tacna, Moquegua, Unín, son los que se han visto más beneficiados con el canon y sobre canon. Hemos recibido, bueno, en el caso de Ancash, más de mil. En el caso de Cusco, ha sido 259, 211, por ahí no tengo el dato exacto, pero eso se redistribuye. Esto se redistribuye y si no tomamos conciencia y si es que vamos a espantar la, la inversión, los perjudicados vamos a ser nosotros. No creamos todas las falacias por el populismo, sino... Es bien sencillo. Es bien sencillo, mientras tú, por ejemplo, comenzaba la conversación y mencionabas que el 47%, me metí yo en mi celular a revisar en el Internet, puse cuánto eh, pagan las mineras en Perú, y automáticamente la información que tú diste, eh, revisé dos, dos informes serios y reales, y es exactamente eso, uno dice el 47%, y otro dice aproximadamente el 50%. O sea, la información sí. está en la mano, simplemente los, los, las, los pobladores tienen que tomar acceso a esa información, que la tienen en su celular, ¿eh? La tienen en su celular. Sí. Y simplemente viene un político y me dice, oh, nosotros vamos a hacer esto, y aquí y yo. A ver un ratito, a ver mi celular, ¿qué está engañando este, ¿no? Y hacer eso que tú nos dices, que accedan a la información. Sí, desmentir, porque es, es barbárico lo que hacen los políticos por ganar elecciones. Y sobre todo la izquierda en crear divisionismo, resentimiento y odio a través de mentiras. Es, son datos tan ciertos que la gente por la continua repetición los cree y, y no es justo porque son, es revituable la minería para nuestro desarrollo y estar exterminando y, y que nos pase lo que ha pasado con el petróleo en Venezuela o el gas en, en Bolivia sería triste. Los paganos vamos a ser nosotros y el único ganador en todo esto va a ser el político. Recuerden siempre que Chávez ha muerto como uno de los más millonarios del mundo y su hija y su familia se festeja en yates, hace fiestas con Justin Bieber y el pueblo de Venezuela ha tenido que emigrar y salir o estar buscando comida en la basura. Esas son, esas son, son políticas estatistas. El, el, el dogma terrible que pueden implantar es... Eh, y respetar o abolir la propiedad privada, que es la garantía de la inversión, tanto del empresario de afuera como del empresario interno. Y del poblado. Sí, y esa, es la, la, esa es la base del marxismo y leninismo, o sea, y eso está escrito en su diario, y eso esperamos que, si es que no sacan a castillo, que por lo menos se dé cuenta o sea, que ejecuta. es ir en contra del pueblo que ha votado por él. Muy bien, muchísimas gracias Renato. La verdad que siempre es un honor tenerte en nuestro programa y seguiremos conversando contigo en muchas otras ocasiones acerca de temas tan importantes como en el tema de hoy, acerca de la minería y sus efectos en la economía de nuestro querido Perú. Hoy el cobre está sumamente arriba y nosotros somos uno de los productores más grandes en el mundo. Debemos aprovechar este auge en la minería y no podemos simplemente negar la, uh, la extracción de estos minerales que son realmente muy apreciados. China está comprando eh, millones y millones de dólares a muchos países, especialmente a nosotros, y debemos aprovechar este auge en diferentes metales. De todos modos, mis queridos amigos, como siempre, cada día a las nueve de la noche vamos a estar siempre conversando un tema de interés y tratando de orientar a la población para que no se deje engañar. Quiero decir yo, desde mi parte, al finalizar este programa, que nosotros hacemos este programa porque queremos que tú realmente veas que lo que están tratando de conculcar son tus libertades. Y si tus libertades son conculcadas, automáticamente vas a tener que vivir bajo la presión de un Estado, un estado que quiere controlar tu voluntad, tu forma de vivir, tu forma de comer, y hasta dónde vas a... Eh, o qué deben creer tus hijos en la escuela, y dónde tienes que poner a tus hijos y a dónde tienes que llevarlos. ya ha pasado esto en otros países, creo que las experiencias de otros nos pueden ayudar a comprender finalmente qué camino no debemos tomar. Y ese camino está por introducirse de manera fehaciente y real en el Perú. Creo que Castillo y sus secuaces, yo lo digo siempre así, sus sátrapas, lo único que están buscando simplemente es confundir al pueblo, como dijo nuestro invitado de esta noche, y simplemente ganar réditos para su partido. Ellos trabajan para un partido. Es increíble cómo es posible que una persona pueda a sí mismo dispararse los pies, disparar los pies de sus ciudadanos, de su país, queriendo traer sistemas estatistas que no funcionan ya en otros lados, que ya fueron rechazados absolutamente. Todavía hay gente con la estupidez de llamarse líderes, de querer liderar un proyecto, porque por ahí a alguien le prometieron un sueldito de 950 soles o de 200 dólares mensuales, y esa persona como no tiene... Vis, eh, visión, no tiene expectativas en su vida, se contenta con lo poquito o esperamos como en, como en Cuba recibir nuestro kilito de, de lentejas y nuestro kilito de arroz porque el gobierno nos lo da y no podemos comer otro tipo de comida porque para comer carne hay que tener ciertos, eh, ciertos privilegios, ciertas, ciertos trabajos ex, extras que necesitamos hacer no podemos ni siquiera comprar un televisor adicional en nuestra casa si vivimos en Cuba. En Cuba tú no te puedes comprar una zapatilla más, porque la zapatilla que te corresponde te lo da el gobierno. ¿En qué punto estamos en qué no hemos entendido que nosotros no podemos seguir ese tipo de políticas? ¿Qué mariateguistas? Mariateguistas no existe, Son ideales utópicos que ya no son aceptados en una sociedad de gente informada. Nada más queremos decirte eso porque no queremos llamarte ignorante, porque algunos cuando les digo que son ignorantes se enojan, porque realmente ignoramos todos, pero ignorar a voluntad aquello que vienen de lejos y decirme oh, yo te voy a dar esto, te voy a dar lo otro es una mentira bien fundamentada, pero en la mente utópica de un mentiroso como aquellos políticos del comunismo que se han introducido en nuestro gobierno y que hoy están trayendo y haciendo estragos con la economía y las libertades en nuestro país. Una vez más, muchísimas gracias mi querido Renato por estar con nosotros esta gracias, noche. Gracias Gracias a nuestra audiencia que nos ha acompañado. Esto es Conversando Contigo con Boris Darmon. Estaremos mañana con otro, otro tema importante. Acompáñanos en Facebook Live y, por supuesto, después puedes vernos también en Boris Darmon canal y lo puedes compartir con otras personas. De esta noche, chao, chao, chao. Chao.